Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo funcionan los displays de 7 segmentos y vamos a ver cómo hacer el decodificador que transforma un número binario de 2 bits para mostrarlo en un display de 7 segmentos. Utilizamos un número de 2 bits por simplificar, luego mostramos cómo ampliarlo a 4 bits, que es lo más habitual. El display de 7 segmentos tiene esta forma, y si compras el componente puede ser este circuito de aquí. El display de 7 segmentos tiene 7 segmentos, que están numerados y ordenados de esta manera. El primer segmento es el segmento A, este segmento es el B, este segmento es el C, el segmento D, el segmento E, el F y el G. También suele haber un punto decimal, DP, de de decimal point. Nosotros en este tutorial no vamos a tratarlo, pero se trataría igual. Bien, estos son nuestros segmentos y en realidad... Lo que hay en cada segmento es un LED. La salida de los LEDs tiene una forma y están orientados de esta manera para que asemeje a un número. Estos LEDs pues tienen cables conectados del ánodo al cátodo. Por ejemplo el segmento B tiene este cable al ánodo y del cátodo sale otro cable. El segmento C lo mismo. El segmento D viene este cable al ánodo y del cátodo sale otro cable. El segmento E tiene este cable también, el F y el G. Todos los cables que salen del cátodo se pueden agrupar haciendo un cátodo común. También hay displays que lo que agrupan son los ánodos y sería ánodo común. Nosotros vamos a ver el caso del cátodo común. Son bastante parecidos pero como el cátodo común es un poquito más sencillo de explicar vamos a trabajar este caso. En realidad estos segmentos se pueden desenrollar y mostrarlos así en el que aquí tengo los segmentos del A al G desenrollados y están también los cátodos agrupados en un cátodo común. Si yo quiero encender estos segmentos, se encienden como los LEDs y tengo que poner resistencias limitadoras de corriente porque si no el LED se me puede quemar. Igual aquí pongo estas resistencias limitadoras de corriente y tengo aquí mis segmentos del A al G. En el cátodo común pongo tierra, y ahora lo que voy a hacer es que voy a mostrar los segmentos en gris como que no estuviesen encendidos y vamos a ver cómo encendemos estos segmentos. Si yo pongo 5 voltios en el segmento A y 0 voltios en el resto de segmentos, sería como poner un 1 y un 0. Esto en realidad he puesto 5 voltios pero podría ser 3,3 voltios o según los valores de tensión de la lógica en la que estuviésemos trabajando. Vamos a poner 5 voltios por ser un ejemplo. En este esquema pues sería lo mismo poner los 5 voltios aquí y 0 voltios aquí. Esto sería un 1 y entonces un 1 haría encender este LED de aquí, el del segmento A, porque tengo 0 voltios en el cátodo y tengo una tensión superior en el ánodo que hace que circule corriente. En el ánodo no tengo 5 voltios exactamente porque tengo la resistencia limitadora, pero sí que tendré la tensión necesaria para que se active el LED y circule corriente. Para encender el segmento A tengo que poner un 1 en A y el resto de segmentos a 0. En nuestro esquema del display de 7 segmentos pasará lo mismo. Los 5 voltios en A hacen que se encienda el segmento de A y el resto de segmentos se mantenga a 0. Nosotros ahora lo que queremos hacer es diseñar un circuito, este de aquí, que a partir de un número de 2 bits me encienda los segmentos adecuados para mostrar el número correspondiente. Con un número de 2 bits... Tengo cuatro posibilidades, del 0 al 3, y tengo que generar las salidas de cada uno de los segmentos, del A al G, para cada uno de los casos. Por ejemplo, para el caso 0, que tendría la entrada 0, 0, y yo querría mostrar estos segmentos aquí, el número 0. ¿Qué tendría que hacer? Pues mostrar el segmento A y poner un 1, por lo tanto, en el segmento A. Mostrar el segmento B, pues poner un 1 a la salida de B. Mostrar el segmento C, pues poner un 1 a la salida de C, en D también poner un 1, en E poner un 1 y en F poner un 1. El segmento G no lo quiero encender y pongo un 0 y esto de aquí es lo que voy a poner en mi tabla de verdad. Lo pongo a mi tabla de verdad. Ten en cuenta que a veces se ordena la tabla de verdad poniendo la A aquí y la G aquí, o sea que puede estar al revés según cómo esté ordenada. Yo he decidido ponerla así porque los tenía aquí agrupados, pero podría ser perfectamente al revés, te saldrán ordenados en el orden inverso. Bien, estas son las salidas para cada uno de los siete segmentos en el caso del número 00. Vamos a ver el 01. Con el 01 encendemos el segmento B, ponemos un 1 en B. Encendemos el segmento C, ponemos un 1 en C. Y el resto de segmentos están apagados, ponemos un 0 en estos segmentos lo que hacemos ahora es poner estas salidas que queremos tener para el caso 01 en la tabla de verdad y lo llevamos para allá ahora vemos el caso 10 que es el número 2 el número 2 tiene encendido el segmento a tiene encendido el segmento b tiene encendido el segmento d tiene el segmento e encendido y el g también el resto de los casos C y F están apagados, ponemos un 0, Y esto de aquí lo llevamos a la tabla de verdad para el caso 2, que son las salidas que queremos en el caso 2. Para el número 3 queremos encender el segmento A, el segmento B, el segmento C, el segmento D y el segmento G. El resto de segmentos, el E y el F, están apagados. Y estas son las salidas que queremos para el caso del número 3. Y las llevamos a la tabla de verdad para el número 3. Así que tenemos nuestra tabla de verdad. Y ya esta tabla de verdad define perfectamente el circuito. Y solamente tengo que poner las puertas lógicas que salen de esta tabla de verdad para implementar este circuito. Esta tabla de verdad se puede mirar de dos maneras. Por un lado lo que acabamos de hacer que es ver los segmentos que se activan con cada número. Por ejemplo, para el número 0 se activan estos segmentos, para el número 1 se activan los segmentos B y C, para el número 2 se activan estos segmentos y para el número 3 se activan estos segmentos. Otra manera de ver esta tabla de verdad es verla verticalmente, es ver qué números activan cada segmento. Por ejemplo, el segmento A lo activa el número 0, el número 2 y el número 3. Y ahora vamos a diseñar el circuito que genera esta salida. Para ello hacemos la tabla de carnado de la salida A. Para la salida A, en el mapa de carnado, ponemos D1 aquí, D0 aquí. El 1011 lo ponemos aquí, 1011. Y vamos a hacer suma de productos, Sum of Products en inglés, de este caso de aquí. ¿Qué grupos tenemos? Tenemos este grupo que es D0 negado y tenemos este grupo que es D1. Estos dos grupos los sumamos y nos queda A es igual. a a D1 más de 0 negado. El circuito que implementa esta ecuación booleana es este de aquí, y ya lo tendríamos. Esta es nuestra salida para. Lo podríamos hacer por producto de sumas, agrupando ceros, solo tenemos un cero. Este grupo es D1 más de 0 negado, porque acuérdate que cuando agrupamos ceros, si D1 tiene un cero, se pone afirmado, y si D0 tiene un uno, se pone denegado. Y se suman las variables que están implicadas. Como solo tenemos un grupo no hay que multiplicarlo y este es el resultado que da lo mismo que en suma de productos. En todos los ejemplos que vamos a ver ahora de esta tabla de verdad nos da que la suma de productos es igual al producto de sumas pero eso no siempre ocurre así. Para este caso que estamos utilizando dos variables no está dando así pero para tres cuatro variables normalmente no da lo mismo producto de sumas que suma de productos. El caso B lo enciende tanto el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces es muy fácil porque B siempre está encendido. B es igual a 1. Simplemente tenemos que conectar B a 1. El segmento C lo enciende el 0, el 1 y el 3. Hacemos la tabla de Carnaval para este segmento. Aquí tenemos este grupo que es de 0 y este grupo que es de 1 negado. Lo sumamos y nos da este circuito de 1 negado más de 0. Haciéndolo por producto de sumas, tenemos este grupo. Este grupo es el mismo de antes, de 1 negado más de 0. Por lo tanto nos da el mismo circuito. Para el caso D nos podemos fijar que es el mismo que el caso A, ya que a D lo encienden el 0, el 2 y el 3. Como es el mismo circuito, no lo voy a hacer de nuevo. Lo muestro aquí y nos da lo mismo. Para el caso E, el caso E lo encienden el 0 y el 2. Haciendo el mapa de carnado nos sale que es D0 negado, por lo tanto E es igual a D0 negado y simplemente hay que pasar D0 por un inversor. Haciéndolo por producto de sumas, este grupo de aquí también es denegado, negado, o sea que nos da el mismo circuito. Para el caso de F, a F solo lo enciende el número 0. El mapa de carnado de esta salida nos da este grupo, que es esta puerta de aquí. Dos inversores conectadas a una puerta AND. Por producto de sumas nos da lo mismo. Este grupo es de 0 negado, este grupo es de uno negado, y hacemos el producto de cada uno de estos grupos. Puedes observar que F también se puede representar por la puerta NOR, y esto lo puedes ver porque con el teorema de De Morgan, este circuito de aquí es equivalente a esta puerta de aquí. Para el caso G, solo 2 y 3 lo encienden, tabla de carnado nos da que el circuito es igual a D1. Simplemente es un cable conectado a D1. Y con producto de sumas nos da lo mismo. Este grupo de aquí es D1. Así que ya tenemos nuestras ecuaciones booleanas, que son estas de aquí. Y podríamos hacer el circuito que es simplemente agrupado todas las puertas que obtuve antes. Esto lo podríamos simplificar un poco... Y reducir porque hay cosas repetidas, por ejemplo, si esto es de uno negado y esto es de uno negado, lo puedo simplificar y obtener este circuito. Este circuito sería el que implementaría nuestro conversor de número de 2 bits a 7 segmentos. ¿Cómo comprobar que esto es verdad? En el siguiente tutorial vamos a aprender a utilizar un simulador. Este simulador gratuito que está disponible y vamos a aprender a diseñar este circuito y simularlo. Otra opción sería implementarlo con puertas lógicas que de comprases los chips y implementarlo. Bien, hemos hecho un conversor de un número de 2 bits a 7 segmentos, que solamente teníamos los números del 0 al 3. Pero normalmente tendremos un número BCD. BCD es un número de 0 a 9. Entonces necesitaríamos incluir el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8 y el número 9. Tendríamos que añadir dos entradas más a nuestra tabla de verdad, añadir D2 y D3 como entradas y rellenar la tabla de verdad completa. Por ejemplo para el número 4 vemos que el segmento B está encendido pondríamos un 1 en B, el segmento C está encendido pondríamos un 1 en C, el segmento F está encendido pondríamos un 1 en F y el segmento G también pondríamos un 1 aquí. El resto de segmentos A, D y E están apagados ponemos un 0 en ellos. Y así tendríamos que rellenar cada uno de estos segmentos. Ya sabes el método, o sea que ya podrías rellenar la tabla de verdad. Sin embargo, ocurre que hay números que están en la tabla de verdad porque con 4 bits se llega hasta el número 15, pero yo solo quiero representar del 0 al 9. Si es un número BCD, nunca se va a dar el caso que tenga el número 10, el 11, el 12, el 13, el 14 o el 15. Y como no se va a dar este caso, aquí tendría X. Por lo tanto, rellenaría todos estos casos imposibles como x. Y haría el mapa de carnado de estas salidas, habiendo rellenado estas de aquí, para cada uno de estos siete segmentos. Esto no lo vamos a ver en este tutorial. Quizás lo veamos en un tutorial en el futuro, pero ya sabrías hacerlo terminando de rellenar la tabla de verdad y haciendo mapa de carnado con cuatro variables, del de 0 al de 3. Otro caso posible es que en vez de tener un número bcd tengamos un número hexadecimal. Si es un número hexadecimal, tendríamos los números 10 al 15 como A, B, C, D y F. Entonces tendríamos el número A, que es el 10, el número B, que es el 11, el número C, que es el 12, el número D, que es el 13, el número E que es el 14 y el número F, que es el 15. Tendríamos que rellenar esta tabla de verdad para todos estos casos, ya aquí no tendríamos X, sino tendríamos que rellenarlo como ya hemos visto, por ejemplo, para el número 10... Están todos los segmentos encendidos menos el abcd menos el D. Pondríamos un 0 en el D y todo el resto unos y así haríamos todos estos casos que ya sabes cómo se hace. Una vez que tengas toda la tabla de verdad rellena, para cada una de las salidas harías el mapa de Carnado. En este caso no tendrías X porque todos los números son posibles. Aquí tendríamos todos o unos o ceros. Y harías esa tabla de verdad. Y obtendrías el circuito en puertas lógicas que genera nuestro conversor de hexadecimal a 7 segmentos. O nuestro decodificador de hexadecimal a 7 segmentos. Si no sabes cómo se hace un mapa de con cuatro variables, en este libro tienes ejemplos y se explica el procedimiento. Es un libro gratuito y lo puedes descargar. Muy bien, esto es lo que íbamos a ver hoy, cómo hacer un decodificador de binario de 2 bits a display de 7 segmentos. Hemos visto también cómo funciona el display de 7 segmentos, cómo está hecho por dentro. Y hemos visto también cómo empezar a hacer el circuito ya con un número binario SD de 4 bits o con un número hexadecimal de 4 bits. Vamos a ver también en el siguiente tutorial cómo utilizar un simulador y simular este circuito y cómo hacer el circuito en esquemáticos. Espero que este tutorial te haya servido para entender el display de siete segmentos y el diseño del circuito que realiza la conversión. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.